para conseguir resistencia. Ya hemos abierto la vía y bueno, se ah, está vaciando el vaso en embalse, poco a poco. Vamos a empujar un pico de material abajo, el material al final de empujar,